Bueno, aquí estamos para la primera práctica de la meditación, de aprender a meditar. Aprender a meditar desde una calma absoluta, sin ningún tipo de prisa y da igual los pensamientos que te vengan, no te encierres o no quieras pelearte ni luchar contra un pensamiento. A... síguelo síguelo y cuando acabe ya empezarás la meditación viene otro, pues síguelo y cuando acabe empezarás la meditación llegará un momento en que no habrá más pensamientos y empezarás a sentir la emoción de la calma y de centrarte en ti Sistema que se utiliza para dejar de seguir los pensamientos es centrar la atención en la respiración. Mientras yo estoy centrando la atención en la respiración mi parte de programa uh, se centra en esa acción por lo tanto es más fácil y asequible. Uh, empezamos cogiendo el aire por la nariz Y soltamos por la boca suavemente. Volvemos a coger aire por la nariz. Y soltamos por la boca suavemente. A la próxima respiración coge todo el aire que puedas. Todo, todo, todo, hasta el límite. Un poco más y suelta despacio Repetimos por si has cogido demasiado aire y no has podido soltarlo suavemente, cogemos el máximo de aire posible, soltamos dejamos los ojos cerrados y volvemos a coger el máximo de aire incluso un poco más soltamos abrimos los ojos Observa el estado en el que te encuentras, cómo ha ido variando, cómo hace un rato estabas de una manera y ahora estás de otra. Empieza a regularse, con tres o cuatro respiraciones empieza a regularse. Como verás en la parte de teórica, hay más de 3.000 estudios médicos sobre los beneficios de la meditación. Con lo cual, importante, realizar una meditación al día del tiempo determinado que sientas. Generalmente va aumentando, al principio podemos empezar de 3 a 5 minutos podemos estar hasta cuatro horas en casos más extremos más extremos de disciplina no es necesario hacer cuatro horas porque te va a quedar poco tiempo para el resto del día, las actividades depende de la autodedicación que tengas así que meditaciones entre media hora una hora, son las que acompañan. A... En esta respiración, al centrarnos en la respiración, el corazón empieza a ir más despacio, el riego sanguíneo empieza a distribuir la sangre y el oxígeno en ella de una forma más suave y baja nuestra pulsación, baja nuestro estado y desde ahí es de donde gestionamos diferente. Mientras estoy hablando, voy siguiendo con esta respiración. El próximo paso que vamos a realizar es contar cuánto dura la respiración completa, desde que cojo aire hasta que lo suelto. Cada uno tiene su margen de respiración y es importante descubrir y que conozcas cuál es el tuyo natural. Y ahora te voy a pedir que cojas el máximo de aire, pero no llegues al máximo al máximo. Llega hasta el punto cómodo de aire en el cual estás concentrado y inspirado en la respiración y suéltalo. Descubre tu respiración natural. No sigas mi pauta. Yo puedo tardar medio segundo más o uno menos que tú y eso puede hacer que salgas de tu respiración natural para seguirme y que no acabes sintiendo la intensidad adecuada para esas respiraciones. Cerramos los ojos, hacemos una respiración normal para ponernos en situación y centrarnos en la siguiente respiración. Y cogemos aire Soltamos y contamos en la siguiente el tiempo que tardamos en coger aire. Soltar. Otra vez. Y seguimos con 3-4 respiraciones más, contando lo que tardo en coger aire y en soltarlo. Y me quedo con el número global de segundos que tardo. siguiente respiración, vas abriendo despacio los ojos y centrándote en mantener la respiración igualmente. Por lo general, se tarda entre 4 y 8 segundos en la respiración completa. Generalmente, observa que tardas lo mismo en coger aire que en soltarlo, con lo cual es el mismo que has cogido, es el que... Entra, renueva y sale. Si tardas tres, son tres de entrada, tres de salida, cuatro de entrada, cuatro de salida, dos de entrada, dos de salida. Siente tu respiración natural, porque en ella es en la que te vas a centrar para realizar cualquier tipo de meditación. Entonces, practica, practica esta, medita esta respiración, aún no vamos a considerarlo meditación. Lo ves practicando durante los próximos días esta respiración y ves viendo los resultados y cómo cada vez puedes estar más rato, simplemente centrándote en cuando coges aire, circula por todo el cuerpo, sube, lo dejas salir, ojos cerrados, puedes ponerte en silencio, puedes poner música a tu alrededor, puedes poner un aroma, en el aire o un incienso o algo de aromaterapia en las muñecas y hueles dos o tres veces antes de empezar para facilitar uh, esa respiración luz tenue porque aunque tengamos los ojos cerrados la luz nos llega a través de los párpados simplemente si pasas la mano Verás que ves la sombra pasar, por lo tanto sabes que te influye directamente. Y todos estos factores son factores que pueden ir sumando a la hora de empezar el ritual de preparación sin crear un anclaje que te quede fijo. Al principio te puede ir ayudando a distraer la mente para empezar en este proceso. Sin prisa, con constancia y disciplina, pero sin prisa por obtener resultados no vayamos a pretender sentarnos y meditar y sentarnos y relajarnos. No, vamos a hacer y disfrutar del proceso de ir haciendo. Uh, he visto muchas formaciones maneras de compartir de que si yo estoy acostumbrado a meditar dos horas al día, yo me siento y doy por entendido que tú vas a estar ya dos horas desde el minuto cero. ¿no? Va a ser progresivo, va a ser, por lo tanto, tranquilidad. Y sobre todo, no, no esperar un resultado de, uy, ¿Me voy al nirvana dentro de diez minutos? No, no, no, no. Es un proceso de calmar, de sentirse, y es un proceso de quererse, de cuidarse y de saber que está produciendo en tu cuerpo y en tu ser uh, unas reacciones fisiológicas que te benefician muchísimo y que puedes ver en la parte de la, de la teoría y que sabemos ya que están, por suerte, sabemos que están demostradas. Sabemos que activamos zonas del cerebro que habitualmente no están activas y cuando estamos en meditación están más activas. El estado de meditación nos ayuda a aumentar nuestro, nuestras capacidades, uh, nuestra productividad, nuestra capacidad de concentración, de atención. Uh, es impresionante la diferencia del rendimiento que puedo tener yo en un estado de meditación y posterior a este estado de meditación a un estado de pues, sin meditar, sin tener en cuenta nada de estos procesos. Entonces, tanto para escribir, para hacer los vídeos, para las formaciones, para aprender, para cualquier actividad, para la actividad laboral, aumenta el rendimiento, para la actividad de estudiantes, de los niños, la capacidad de aprender, todo esto aumenta enormemente solo con entrar en este estado meditativo constante porque va cambiando el, el paradigma de, de la vida de uno mismo y la capacidad de percepción y la cantidad de cosas que podemos percibir. Nuestras capacidades cognitivas aumentan y está demostrado que aumentan meditando. Luego depende de cada meditación, pueden aumentar más o menos, pero lo importante es que sea y que acabes sintiendo tu propia meditación. Gracias.